sanar las heridas del alma y del corazón hay cinco pasos que debes seguir primero debes de saber de qué viene tu herida aceptarla y seguir lo siguiente número uno aléjate de todo y de todos ve a tu lugar favorito ese sitio donde te sientes seguro, donde nada te molesta, donde estás solo con la soledad, donde puedes ser tú. Dos, dale tiempo al tiempo. Sé que está por demás decirlo y que tal vez ya te lo hayan dicho. Pero el tiempo cura todas las heridas No importa si tu herida sea provocada por alguien Que te hirió, te lastimó Que nunca te pidió perdón O simplemente Se marchó El tiempo cura todo, créeme Te voy a contar una anécdota Hace mucho tiempo me hirieron y de manera que no tienes ni idea y dolía como una daga en el pecho, tardé 15 años en sanar la herida, hoy es un recuerdo malo, pero no duele ni lastima, aprendí de él y hoy soy mejor, te preguntarás Sí, pero ¿qué hago mientras tanto? Si duele, ¿tú no me entiendes? Claro que te entiendo Y por eso sé que has estado enojada con Dios Le has reclamado Pero no es con Dios con quien debes hablar Ni es a Dios a quien debes reclamar es a ti misma, a ti mismo, te debes perdonar a ti misma. Dios solo es amor, paz y humildad y felicidad para quien lo encuentra. Hazte esta pregunta o repite después de mí. Me perdono. Me acepto tal y como soy. Soy feliz por mí. Lo hago por mí. Si te ha gustado el video o te ha motivado y toqué algo en ti, házmelo saber, sería muy útil para seguir haciendo videos así, te quiero mucho, eres especial, mi bebé, mi niña bonita, cuídate, se despide de ti, tu amigo, Reggie. Cause you were